plantear replantear un poquito la agenda, voy a entender que este punto con el repaso que hemos estado viendo en todos los temas, básicamente lo hemos hecho, ya hicimos la revisión del parcial, vamos a ver la última tarea y luego el proyecto final. entonces última tarea Punto número uno, tratando punto por punto, dice registrar su tema de proyecto final en el archivo adjunto en el link compartido. Que es eso. Y por acá tenemos el link. tema de su proyecto final, se repite o se dice que ese tema es libre, elegido por usted, se encarga de que no se repita con nadie más y al fondo de este documento se encuentran los diferentes grupos. porque Eh, pregunta sobre la misma Ya hay algunas Ese eh, URL Sobre gente Hitler Vamos a cambiarlo por el nombre URL eso es que cuando usted se cuando usted haya publicado su proyecto final en ese grupo que es un requerimiento y de paso voy a copiar el link del mismo, en ese grupo se deben solicitar registrarse todos cuanto antes posible, chao, chao, chao. Link grupo Facebook. se debe registrar todo porque habrá un álbum en el que se publicarán los proyectos finales su publicación será algo similar a esta donde usted debe indicar una imagen cómo se ve su proyecto final, la URL de su proyecto en internet que te debe subir. Y además su nombre y su matrícula porque alguna gente a veces se llama Juan Pérez y ponen a en Facebook el chiquito bonito. Siguiente pregunta. La publicación en Facebook lo que se hace es una foto como se ve ahí de cómo se ve el sitio en los tres dispositivos o se puede probar una vez usted lo haya subido a internet. Hay páginas que le hacen esto, como por ejemplo una llamada a Responsive. hay muchas como usted poner en google eh, responsive text encontrará una serie de páginas que le a su sitio por ejemplo si yo quisiera testear qué sé yo página que página que página la que primero salga aquí yo quiero testear una página X acá debajo pongo la URL aquí nos vamos con otra Facebook eh, parece que esta página no una que yo mucho ahora el servicio está abajo pero bien, hay muchas páginas como esta que usted pone el link de su sitio y ellos le testean de cómo se ve en cada dispositivo. Entonces, esa imagen en la que usted va a publicar acá, indicando, repito, su nombre, matrícula, etcétera, y la URL donde se pueda ver el sitio. Esto que ven ahí de videos es que en los trimestres normales se hace una demostración eh, viendo el funcionamiento de su sitio, pero ahora, debido a la pandemia y como sé que muchos carecen de ciertos recursos, en este caso no se requirió el video. Eh, la joven que quiere entrar, que le dé de, de nuevo, que no vi la solicitud. Bien. Ok, visto el punto número uno es... Dios se dice que lleva este que entró a ITLA, pero cuando usted entró a ITLA no tomó la materia, entonces aquí solo se aceptan las solicitudes de quienes hayan entrado a la materia, o sea, quienes estén dando la materia. De manera breve voy a revisar a ver si veo su solicitud y se la aceptaría de un pronto, pero no veo solicitudes nuevas por el momento. Así que, eh, por favor, reenvíela de nuevo para que se le acepte que ahora sí usted está dando la materia Siguiente pregunta Mejor dicho, siguiente punto de la práctica en cuestión ¿Dónde está? Ok Punto número 2 crear los bocetos estoy leyendo pero vamos a ponerlo también en el chat yo me imagino que todo el mundo acá debe saber lo que es un boceto en este caso los bocetos son de, la, de su sitio como estamos trabajando en eh, la parte responsiva que se debe contemplar que sus bocetos contemplen las tres partes las tres vistas la vista de esto, la vista móvil y la vista tablet hacen un boceto por cada vista ¿alguna pregunta sobre el punto 2? Punto 3 es básicamente lo que acabo de entregar ahora. Dice que se deben entregar en formato JPG y cada boceto debe tener identificado todos los contenidos de la página. O sea, los contenidos como imágenes, textos, encabezados, videos, etcétera. El punto número 4. Debe ser del, del tamaño del formato. Si su imagen para versión de esto tiene 1024, ponga la imagen en 1024 y así sucesivamente. Respuesta para Isabel. Bien, el punto 4 dice que crear el maquetado del home o portada. Eh, respondiéndole a la nueva pregunta de Ana es que el boceto es para contemplar todo el contenido no debería haber información que no esté indicada en el boceto porque entonces terminaría ese boceto no correspondiendo a su imagen a su trabajo asegúrate cada quien que todo el contenido del boceto sea el contenido que usted muestra en el sitio repitiendo el número 4 el maquetado dice acá entendiendo que el maquetado es la maqueta es la web ya construida un boceto puede ser una imagen pero el maquetado es siempre web o sea hecho en HTML con CSS y aquí dice que el maquetado es del home o sea usted va a crear su home la del sitio si sí, estoy grabando mí esta segunda parte también y ya la primera vimos que está grabada Recapitulando el punto 4 Usted va a diseñar el boceto El maquetado, perdón Del sitio Con toda la información básica Ay, ¿dónde está uno de los sitios que abrimos ahorita? Un ejemplo de maquetado con información básica Sería este Este no, es el otro sitio El sitio 1 ese maquetado tiene toda la información base que ahí se sabe lo que va en cada sitio un mm. trabajo a ese nivel es que usted va a crear para que posteriormente lo suba a su hosting ¿Por qué hacemos eso ahí ya tenemos la información base del sitio y cuando subamos eso a internet y nos funcione, tal cual como está en la computadora, ya vamos testeando que las cosas no van saliendo como no, que nosotros queramos. Sugerencias sobre el tema del proyecto final. Por favor tomen anotaciones sobre esto que voy a decir. Aunque lo voy a apuntar también. Sugerencias. para el proyecto final primero y muy importante no vamos a colocar acentos ni caracteres especiales en las carpetas ni archivos evitar por ejemplo las ñes y los acentos tampoco o mejor dicho también evitar espacios en los nombres de archivos si es usted tiene una imagen que muestra un horizonte oscuro quiere poner la palabra completa haga esto le puede poner un underscore donde va el espacio o simplemente dejarlo en horizonte si usted coloca la imagen con el espacio y en su computadora se ve bien hay muchas posibilidades cuando usted suba eso a internet la imagen no se le vea así que ojo con eso la otra sugerencia es que vamos a crear la cuenta hosting al menos con tres días de antelación ya que en algunos servicios hosting eh, Pueden que no activen una cuenta en fracciones de minutos, pero hay sitios que pueden tardar a veces hasta más de un día. ¿Y cuál servicio hosting recomienda el profesor? Googlear ahí cuentas hosting gratuitas sin anuncios. van a aparecer cientos de páginas ofreciendo servicios de hosting gratuitos, algunos por tres meses, algunos quizás por un año, etcétera, no le indico exclusivamente uno porque como hay miles, entonces subir una página en un hosting y que funcione conlleva un trabajo bien terminado tomando en cuenta estas sugerencias, entre otras, entonces si alguien le recomiendo el hosting X, por ejemplo, y algo no le funciona, luego va a decir que fue el profesor, que el hosting no le, que le dio el profesor no le funciona. Por eso ese punto siempre lo dejo abierto. Esencialmente esos puntos, aunque lo deje escrito, tome nota sobre ellos, le pueden hacer imagen a la pantalla en este momento, para que lo tengan muy en cuenta con el proyecto final. y nos quedan 15 minutos, lamentablemente. Entonces, siguiente punto de la práctica, ya prácticamente hablamos de eso, crear o gestionar una cuenta de hosting. Una cuenta de hosting es un espacio en internet donde podemos alojar un proyecto y la cual se pueda acceder a él a través de internet. Digamos que una cuenta hosting es un computador con conexión a internet y acceso público que mediante una URL se accede al contenido que uno publique en, ese, en esa cuenta hosting. Cuando usted haya hecho todo eso, tenga su cuenta hosting y haya subido su home de su proyecto para testearlo, usted va a crear un documento de texto con este nombre y dentro va a poner matrícula, el grupo y la URL de su cuenta hosting. O sea, de donde se va a ver su proyecto en internet. Repito, esto sirve para que usted tenga las cosas a tiempo para ir testeando el sitio y para ir resolviendo problemitas que pueden ser fruto de esto. Pregunta sobre la última práctica para ir cerrando ya quienes me estén escuchando escriban en el chat si entendieron entonces escriban entendido bien va a quedar y se va a estar publicando una vez la haya subido a internet muy bien, proyecto final que es el momento con hacer la práctica la última práctica se avanza esencialmente en el proyecto final ahí está la publicación, tiene un adjunto la cual es el mismo que voy a abrir en el momento nos quedan dos cosas importantes, ver el proyecto final y el acuerdo del segundo parcial muy bien, en pantalla tenemos los requerimientos del proyecto final lo primero que usted va a hacer es abrir este documento de excel sea descargado o sea en línea donde usted lo puede editar y va a completar toda la información acá dice la fecha de entrega 8 me cambió el formato de la fecha pero en verdad es el 6 del mes 8 8 de agosto 6 de agosto perdón entonces url del proyecto final que es la misma url que usted va a tener cuando haga la práctica última url del video eso no lo, va, no lo estamos pidiendo ahora por lo tanto no tiene que ponerlo ninguna de estas dos requerimientos que el sitio Tenga mínimo 10 páginas de contenido dentro de esas 10 que incluya el home. Que tenga dos formularios de mínimo 5 campos cada uno. Y ahorita explicábamos en cuáles páginas pudiera tener un formulario. Diseño consistente, buena maquetación y armonía de colores. El sitio debe ser responsivo con adecuada terminación. Y hoy dimos un espacio de responsive. Los, eh, debe tener los bocetos web contemplando, indicando todo el contenido. Que ahorita decíamos que todo el contenido son las imágenes, los textos, los encabezados, etc. Y dice que en los bocetos usted va a entregar la versión editable y también una imagen en JPG de cada uno en un folder o carpeta llamado bocetos web. Siguiente renglón, que vale también 5 puntos, igual que el primero, usabilidad. Que tenga facilidad para navegar y encontrar las informaciones. Que, el menú, que tenga un menú con los enlaces a los contenidos más relevantes. que Eso quiere decir que aunque le hayan pedido que el sitio tenga 10 páginas, no es que usted tiene que hacerle a ese sitio un menú con 10 links. Los links del menú principal se colocan a las informaciones o contenidos más relevantes. Yo puedo perfectamente tener en cualquier espacio de mi página enlaces a otros contenidos que pueden ser otra página y que esta información no sea tan tan primordial o relevante. Pero sin embargo, si yo doy un clic y me lleva a otra página, que se puede hacer una de las 10 páginas que me pide el sitio. Pero repito, no tiene que estar en el menú principal los 10 links de las 10 páginas que debe tener el sitio. Eh, Me permiten ver el contenido que tenemos en línea, el mismo que se publicó, para asegurarnos de que el mismo sea el que yo estoy viendo. Y vamos por el punto 3. Ok. Esta información que ahorita dijimos que no era necesaria. Esa sí, la que no es necesaria. Es esta, la del video. Entonces, mm -hmm. y vamos por el punto 2. Facilidad para navegar y encontrar las informaciones. El tema del menú si utiliza JavaScript o jQuery debe personalizarlo debidamente. O sea que si usted tiene una función en jQuery que haga cualquier animación, que en el contenido de ese código diga función para animar los iconos del home, por ejemplo, eh, CSS personalizado usando solamente los archivos necesarios usted descargó un template para hacer su proyecto final y trajo tres hojas de estilo y usted de esas tres solo está utilizando una, solo deje esa hoja de estilo y elimine las otras. Que si la deja ahí, eso carga el sitio. El editable va a ser en formato PSD o AI de Illustrator. Entonces, continuando, eh, buena distribución del contenido y legibilidad, o sea, que se pueda leer y que el contenido esté bien distribuido que yo no tenga ni tanta información agrupada ni informaciones eh, muy distanciadas que se me noten espacios vacíos, eh, funcionabilidad, los formularios que estén funcionando con validaciones, HTML5 y/o jQuery o JavaScript, en el mismo formulario que tienen en el sitio de muestra. este que está acá por ejemplo si yo quisiera validar o hacer obligatorio un campo de un formulario en HTML5 con ponerle ese atributo que tenemos acá require ya yo hago que ese campo sea obligatorio y por eso acá me está diciendo que rellene ese campo repito para yo Tener un campo obligatorio, ¿no? si lo quiero hacer con HTML5, le coloco el la, la atributo required de requeridos. Bien, continuando porque se nos está acabando el tiempo. Eh, buena velocidad de carga de las páginas y sus contenidos. El sitio debe funcionar en, bien en el hosting y local. O sea, debe funcionar en su cuenta de hosting que lo, mandes, lo envíen y también en el proyecto completo, adjunto, que usted va a entregar allá. Nadie que se haga la idea de que con subir su proyecto a la cuenta hosting ya entregó el proyecto. Deben entregar el proyecto final adjunto, completo, con todo el código fuente y lo solicitado en la plataforma modo Subir el proyecto a un hosting es parte de él, no la entrega como tal. El sitio no debe tener links rotos ni que no funcionen. Igualmente no debe tener imágenes rotas o que no funcionen. Creatividad. El sitio debe ser nuevo, evidenciar que tenga creatividad propia. Y el diseño adaptado a la entidad corporativa como al tema que usted ha, haya elegido que tenga originalidad de diseño propias y van a ser estas esta dos páginas que pueden estar incluidas dentro de las diez una autor con una autobiografía suya y otras dedicatorias que ahí usted va a dedicarle ese proyecto a alguien y hablar, hablar sobre las vivencias que haya tenido en la asignatura puede decir ahí todo lo bueno y lo malo eh, implementación a, adecuada de la semántica de HTML5 esto es recordar que para los paneles se crean con outside, estructura HTML5 la cabecera la de las páginas se crean con un etiqueta header que el pie se crea con un eso es la semántica HTML5 Ampliamos un poquito más acá. Hoja de estilo dice ahí, con sus selectores personalizados, que evidencien que fueron creados por usted. O sea, que si su sitio habla sobre carros, por ejemplo, que no aparezca un selector llamado avión, cuando en ningún momento en esta página yo voy a encontrar un avión punto número 5 publicación cargar su sitio en una cuenta hosting e indicar la url la parte del video dijimos que no va a estar publicar el sitio en los grupos de Facebook Academia que fue el que le dijimos que se solicite y se unan y de paso vimos un ejemplo ahorita de cómo debe ser cómo debe ser la publicación en el grupo de Facebook. Le respondo a Ana cuando termine hora de leer la, los requerimientos. Donde quiera que publicite el sitio debe describirlo, ver ej el ejemplo al final. Y acá el ejemplo que ya lo vimos hace un momento en el grupo de Facebook, eh, la, todas las pistas del sitio va a indicar su nombre, para qué entidad o empresa ha creado su proyecto. Eh, en los ejemplos que tienen ya en Facebook pueden ver más detalles. Ahí por ejemplo dice proyecto, un hashtag, proyecto final HTML sería 20 en este caso para la marca Domino's Pizza por ejemplo y luego la URL del sitio para que quien ve esa imagen pueda entrar al sitio y también visualizarlo. Respondo a la pregunta de Ana por un tema de tiempo y acuerdo con el segundo parcial y ahí se daríamos. Eh, Ana pregunta que si es necesario agregar animaciones. Eh, no es recomendable tener un sitio muy estático porque llamaría poco la atención es bueno que algún que otro elemento tenga cierta animación por ejemplo si usted coloca un slider ya con el slider estaría cumpliendo entonces por último y me disculpan que es que tengo que dar otra conferencia en cinco minutos eh, dígame breve Francisco, ¿qué repito? Eh, la parte de las animaciones que si usted coloca un slider con información que se desplace automáticamente ya en este caso lo aceptaríamos como eh, que tiene animación entonces Acuerdo de primer parcial será lo siguiente. ¿Dónde está? Parcial, parcial, parcial. Lo último que se puede hacer es ponerse el parcial es... Lo siento por el que no pueda dormir como dice, pero se va a abrir hasta mañana 30 a las 7 de la mañana o quizá haya gente que dice que no pueda dormir o quién sabe si se levanta a las 9 bueno, va a estar abierto hasta las 10 de la mañana de mañana el mismo parcial con los mismos requerimientos explicado hoy el que ya no lo haga ahí, realmente yo no entiendo que es por deja de entonces la fecha va a ser mañana que estamos a 30 hasta las 10 de la mañana el mismo parcial con los mismos requerimientos y ahí tiene el archivo adjunto que se había quedado vamos a dar estos puntos por visto. Se entiende que se respondería alguna acuerdo parcial, se asignó el mismo ya asignado y explicado Ampliando nueva vez el plazo hasta el 30.07.2020 a las 10 AM. Eso quiere decir de la mañana. El que se levante a las 9, mañana que se levante más temprano o lo haga esta noche en lo que queda de esta noche eh, hay poco tiempo para despedirse así que lo vamos a dejar hasta aquí de ser necesario haríamos una buena conferencia eh, repito lo dejamos hasta aquí hasta el momento de ser necesario otra conferencia para la siguiente semana, ya se le estaría enviando. Eh, no es muy poco tiempo, un parecer que debe ser de tres horas, que ya se vio, que ya se sabe, que ya se han visto los requerimientos, que se amplió un plazo y que de paso se volvió a explicar hoy, son las 8 de la noche y está hasta mañana a las 10 de la mañana. se repite lo vamos a dejar hasta aquí hasta ahora el team. profesor muy breve Fred que tengo que dar otra conferencia ahora si sí, es solamente para decirle que necesito que usted me ayude a resolver un problema con el modo porque a mí no me aparecen las asignaciones que usted pone yo vi una nueva solicitud a Humo y todavía creo que la acepté, no, sé, no recuerdo si fue usted, en verdad. Eh, póngame un correo para yo al final de la conferencia, luego de la 10 de la noche, ver si le si resolvemos eso, por favor. Sí, y otra cosa, profe. El examen, la primera vez que usted lo puso con la base de datos, yo también se lo mandé en un correo para que lo revise, por favor, cuando tenga tiempo. Eh, no sé... Si haya caído a DHTML, que no, me parece que no, por la gente que veo aquí, entonces eh, el examen de DHTML no tiene base de datos. Esta explicación que estoy dando hasta ahora es todo para HTML. voy cerrando la videoconferencia para pasar a DHTML ahora. Eh, ha, sido, okay. ha sido todo por hoy, se den bien y nos vemos más adelante. Buenas noches.